Con eh, Latino Miso, ¿cómo va el grupo? Eh, bueno, ya había venido varias veces, pero a competir por mi país, por Colombia. La primera vez vengo a competir con Latino y me ha parecido muy buena, pues llevo apenas muchos días con el equipo. Eh, el entrenador, que te dice? ¿Cómo va la presión? Pues Muy bien, adaptándome al clima, al trabajo físico que ya hace, y acoplándome al equipo que se habla todo bien. Latino, que qué está apuntando? Está apuntando ya a los ocho primeros, quieren el título. Sí. Pues, pues por ahora hay que ir como paso a paso, o sea, primero pues, que todo estar entre los votos primeros primero y si se puede, pues meternos entre los cuatro primeros. Este, este primer amistoso con Géminis, con ¿qué, ¿qué te pareció? ¿Cómo es el equipo? Muy bien, acá en Perú hay muy buen nivel deportivo y pues en voleibol hay muy buen nivel, jugadoras muy buenas y personalmente en la tienda pues, hicimos muy bien acoplándonos todas porque había algunas que nada mm. hemos jugado directamente. ¿Tu Experiencia como extranjera puede aportar mucho acá en este equipo, pues de eso se de trata: aportar al equipo lo que lo poquito que yo en mi carrera deportiva, pues aportar lo que después decía la ciencia de Latina, misa, no, pues que vamos a quedar pues, por encima de lo que quedamos en la temporada anterior. Vamos a hacer un mejor trabajo. Muchas gracias.